En este video vamos a crear un bajo para nuestro tema como también terminar de ajustar las percusiones. Lo primero que vamos a hacer es crear un instrument track. Ahora agregaré a esa pista un polysynth que se encuentra en la carpeta de Instruments. Como pueden ver aquí ya tengo el polysynth, simplemente le damos doble clic y se agregará la pista de instrumento que hemos creado previamente ahora lo que vamos a hacer es seleccionar un preset en este caso yo voy a seleccionar de la categoría de los bajos y voy a seleccionar un preset de la lista seleccionaré el Dop 1 ahora lo que voy a hacer es quitar los Depth de todos los LFOs voy a ocultar los presets dibujemos las notas MIDI que corresponden al bajo selecciono mi herramienta de pluma en C2 está bien, los voy a dibujar como contratiempos voy a aumentar el tamaño de estas notas MIDI. vamos a escuchar el resultado suena muy bien voy a cambiar el nombre de esta pista como veis voy a poner un color diferente, el café y voy a poner esta pista a un lado del kick ahora lo que voy a hacer es agregar algunos filtros por ejemplo al clap y al snare aquí de la lista voy a seleccionar filter Voy a bajar la resonancia y voy a aumentar el cutoff. Voy a seleccionar el filtro high pass. Escuchamos. Lo voy a poner solo aquí. Suena bien para mí y vamos a repetir lo mismo en la pista de Snare voy a poner solo esta pista si por alguna razón no les gusta el sonido que les genera este sintetizador de snares. Pueden utilizar mejor una librería, les voy a enseñar cómo usarlo. Para ello voy a eliminar estos dos, no los voy a necesitar. Y voy a agregar un sampler. Tal como ustedes lo pueden imaginar, el sampler puede reproducir multimuestras o una sola muestra de audio. Yo voy a seleccionar de la librería un Snare. Por ejemplo, esta es la librería de BitWid Studio. De aquí voy a seleccionar de la lista Classic Drum Machines la muestra de audio snare. Para ello yo voy a escribir snare y me aparecerán todos los snares de esta carpeta. Si seleccionamos esta carpeta me filtrará todos los snares. Vamos a ver cuál es el más adecuado. Voy a darle clic aquí y aquí. este me gusta y simplemente lo arrastro vamos a escuchar esto podemos manipular más aspectos de este sampler por ejemplo el decay y el sustain ahora voy a seleccionar un filtro ...para filtrar las frecuencias graves. Y ya para finalizar... ...voy a cambiar el kick. Voy a seleccionar de los presets. Y voy a seleccionar algún kick de mi agrado. Para ello, yo voy a utilizar estas flechitas mientras reproduzco Muy bien, en el próximo video vamos a insertar un sintetizador a este tema.